Hey. Por si no lo sabes, esto hace parte de mi serie totalmente gratuita sobre gestión BIM en la nube con Plannerly. Una serie de videos que buscan explorar las capacidades de esta plataforma para ayudarnos a ser mucho más organizados y eficientes a la hora de ejecutar proyectos bajo procesos BIM. Si aún no has creado tu cuenta de Plannerly, lo puedes hacer de forma totalmente gratuita desde bit.ly slash gestión BIM. En la descripción del video y en el primer comentario anclado te dejo este enlace y la lista de reproducción completa donde verás toda la serie. Si quieres estar al tanto de más videos como este, recuerda suscribirte al canal porque es completamente gratis y para toda la familia. Vamos para el quinto y último módulo de la plataforma, el módulo verificar. En mi concepto, este es uno de los módulos más interesantes porque si recuerdas del video sobre qué es Plannerly hablábamos que permite hacer revisión sobre el cumplimiento de los requisitos BIM. Pasa que hasta el momento no habíamos visto nada directamente relacionado con el modelo. Entonces, en este video haremos la vinculación entre actividades de Plannerly y sus elementos correspondientes en el modelo para verificar requisitos. Así que, vamos a verlo. Ok, no sé si recuerdas que en el video sobre qué es Plannerly te comenté que los modeladores también deberían utilizar el módulo de verificar a pesar de ser un módulo para validar el cumplimiento de los requisitos. Eso es básicamente porque ellos saben cuáles elementos están relacionados con cuáles tareas. Entonces, deberían hacer el respectivo vínculo entre las dos cosas. Es decir que los primeros que empiezan a utilizar el módulo Verificar son los propios responsables de las tareas y no necesariamente los revisores. Lo primero entonces para hacer la vinculación del modelo y las actividades es precisamente cargar los modelos a la plataforma. Para eso, si vamos al módulo de verificar, veremos que tenemos dos opciones. Una es cargar directamente el modelo, mientras que la otra es vincularlo con BIM 360. Lo más ideal siempre que se pueda es vincular las aplicaciones con el entorno común de datos, o sea, el CDE. Y precisamente eso es lo que es en gran parte BIM 360, un repositorio común de datos que debería contener todos los modelos del proyecto. En ese caso, sería cuestión de vincular ambas cuentas y seleccionar los modelos de BIM 360 que queremos utilizar para hacer las revisiones. ¡Una maravilla! Sin embargo, como no tengo una cuenta de BIM 360 que pueda usar como administrador para activar el vínculo entre Planner y bin 360, me toca cargar directamente los modelos. Entonces voy a cargar primero uno de estructuras y luego uno de instalaciones para hacer el ejemplo. Los modelos demoran un poquito en cargar, sobre todo porque sostenían más bien bastante información, pero claramente yo aceleré el video para evitarnos la espera, aunque a mí sí me tocó esperar. Ahora, ya que cargué los modelos, los colaboradores pueden empezar a vincular los elementos con las actividades. Entonces, desde el perfil de Albert Rodríguez, del equipo estructural, él está encargado de modelar columnas metálicas y en concreto para el hito de coordinación 3D. De hecho, ya había notificado por medio del módulo seguimiento que las actividades están en progreso. Digamos entonces que Albert está listo para que se haga una revisión de los elementos que él modeló. Para eso, tendría que vincular las actividades de columnas metálicas y en concreto con los respectivos elementos. En ese caso, él puede hacer uso del árbol que se genera al cargar el modelo. Ese árbol tiene la jerarquía de categorías, familias, tipologías e instancias, que es lo mismo que en Revit. Así pues, estas son las columnas metálicas. Albert las puede vincular con este eslabón a la actividad de columnas metálicas. Igual que estas que son las columnas en concreto, las vincula con la actividad correspondiente. Como Albert quiere que le revisen sus actividades, pues lo más adecuado es definir las tareas como listas para ser verificadas. De hecho, esto mismo que hizo Albert también lo estaba haciendo Emma Cazorla. Ella, al ser la encargada de modelar la red sanitaria, pues cambió el modelo sanitario, filtró para que únicamente aparecieran sus tareas, vinculó del árbol tanto las tuberías como los accesorios sanitarios, porque pues eso era lo que había en el grupo de red sanitaria, y además cambió el estado de la tarea a listo para revisión. Ahora, yo soy el tipo encargado de hacer la revisión de esas tareas, por lo que el trabajo de los encargados de las actividades llegó hasta ahí. Por mi parte, lo que puedo hacer es simplemente filtrar por las tareas que ya están listas para verificar. Por lo que me salen las dos tareas de Albert y la tarea de Emma. Ya que tengo en el visor 3D el modelo estructural, pues voy a empezar con la revisión de las columnas en concreto. En este punto se puede hacer una revisión en y sin problema, aunque es muy posible que para hacer revisiones más cómodas y más detalladas debamos usar algún software que tabule información como Revit, por ejemplo. De todos modos, para no complicar la cosa, vamos a hacerlo desde aquí. Ok, de estas columnas debo verificar que la geometría corresponde con lo especificado en los diseños. Entonces, digamos que verifiqué los diseños estructurales y validé que la geometría era rectangular y con dimensiones de 50 por 70. Muy bien, entonces, chequeo. El nombramiento de la familia y la tipología corresponde con el estándar. Este es el nombre de la familia y este es el nombre de la tipología. Hagamos de cuenta que cumple con los estándares, entonces validamos. Y también nos preguntan si se diferencian las columnas en concreto y las metálicas mediante comentarios de tipo. Es correcto, entonces, valido. Eso es en cuanto al checklist. En cuanto a los requisitos de información, nos piden la codificación Omniclass. La codificación existe, entonces chequeamos nuevamente. Todo parece estar correcto con esa actividad y sus requisitos, entonces podríamos verificar que en esencia es igual a cambiar el estatus a Verificado. Bueno, miremos ahora qué pasa con las columnas metálicas. El checklist dice que debemos verificar si se diferencian de las columnas en concreto mediante comentarios de tipo. Para este caso es correcto, entonces chequeamos. Nos preguntan sobre su modelado según las longitudes de fabricación. Entonces podríamos ir a mirar los diseños, los planos taller, etcétera, etcétera, y validar que está correcto. En cuanto a requisitos de información, nos piden el código OmniClass y el código Uniformat. Para este caso, el parámetro Assembly Code, que es donde debería estar la codificación Uniformat, está en blanco. Y además, tampoco tiene código OmniClass. Para este caso, pues ya no nos podemos dar el lujo de dar la tarea como verificada porque hace falta información que se solicitó. Entonces podría cambiar el estatus a Tarea con problemas, y en los comentarios indicarle a Albert que hace falta la codificación Omniclass y Uniformat y que pues, es necesaria para hacer una buena detección de interferencias, por ejemplo. Genial, una tarea más verificada. Para la tarea de Emma la verificación puede ser un poco más complicada desde la plataforma, porque verificar que toda la red sanitaria esté conectada, pues es mucho más fácil desde el software de modelado. En este caso, tengo ese mismo modelo abierto en Revit y puedo simplemente hacer un análisis de tuberías desconectadas. Con lo que claramente estamos viendo que hay muchísimos elementos sin conexión que no deberían de estar desconectados. Entonces en Plannerly definitivamente debemos cambiar el estado a tarea con problemas e indicarle a Emma que hay muchas tuberías desconectadas y que debe conectar todo el sistema. Muy bien, última tarea verificada. En ese punto lo que pueden hacer Emma y Albert es ver los comentarios y darse cuenta que hay cosas por corregir. Entonces deberían devolver la tarea a la sección en progreso actualizar el modelo y subir una nueva versión del archivo desde el módulo verificar para que nuevamente se repita el proceso que te dije anteriormente hasta que todo esté verificado y se cumplan con los requisitos BIM solicitados. Sin duda con esto nos damos cuenta que la gestión con Plannerly Simplifica mucho el uso de archivos de Excel tediosos que solo los entiende el que los hizo Además devolvernos mucho más íntegros con los participantes del proyecto Centralizando esta gestión en una sola plataforma ¡Perfecto! Este era realmente el último video de la serie ah. Pero es muy probable que después de un tiempo vuelva a subir más videos de esta plataforma E incluso mostrando cómo integrarla con otras plataformas para hacer flujos de trabajo más completos Y recuerda